Arrancamos desde aquí ya con el plato cambiado, metamorfoseado y vamos a decir con la sección de Flores Mayo con Javier. Muy buenas Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una vez más o bienvenidos nosotros porque aquí nos montas un escenario siempre increíble. Claro, es, la, la historia es eso, decirle algo novedoso, algo diferente, algo para que nuestras oyentes eh, eh, aprendan algo cada, cada uh -huh. semana, cada día que venimos aquí. Pero hoy hay algo diferente. Noto que está todo muy bien montado ya para ser el principio de nuestra sección. Sí, hoy empezamos al revés. Hoy vamos uh -huh. a deconstruir un poco el, el arreglo que vamos a hacer. Uh -huh. ¿Cuál es mi intención de hoy? Hoy es quizá un pelín más técnico, en, entre comillas, porque bueno, va a ser muy elemental y muy fácil. Eh, lo que vamos a intentar es explicar. ¿Por qué en un trabajo de este tipo, decorativo o vertical, eh, en un jarrón, ¿por qué colocamos cada flor en el espacio que mm. lo colocamos? Vale, ¿por eh, dónde empezaríamos, Javier? Pues vamos a empezar casi tirándolo al suelo y volviendo a empezar. De todas maneras, voy a decir, decir una cosa antes, porque así lo distinguimos mejor. Aquí distinguimos varios tipos de flores, mirad, estas que son las más alargadas, que son flores espigadas, como es el gladiolo o el delphinium. ahora lo repetimos, los verdes igual, veis que estos verdes son más espigados, uh -huh. luego aquí en el medio nos vamos a encontrar otro tipo de flores que tienen mirando para todos los lados, no es algo uh -huh. estilizado, sino multidireccional, como es el lilium o como es la astromelia, que en este caso la hemos traído en rosa, e incluso la margarita, pero la margarita está un poco a caballo entre la siguiente flor, que es una flor redonda. En este para redonda he traído la Anastasia, que ya la conocemos, uh -huh. y un clavel de estos colores tan atractivos que solemos traer. ¿vale? Y para terminar la composición, ponemos otros elementos de una forma mórbida o con caída, uh -huh. que son, en este caso, unos verdes de alpidistras, de biargras y la flor del bimurno. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Cuántas vamos cosas, a ver cuántas cosas vamos a ver por qué y de qué forma lo tenemos que colocar así vamos a explicarlo otra vez para irlo colocando yo no sabría por dónde empezar me pones todo esto encima de la mesa y no sé qué cogerlo primero sí pues es, <risa> es, es muy muy muy sencillo vamos me a separar otra vez los elementos para que no sea muy fácil y que los clientes no, no lo vean bien vamos los clientes nuestros espectadores no lo vean Perfectamente. Tenemos esta por andar? aquí también. Sí, en el es. mismo orden que hemos dicho, para que la gente sepa perfectamente dónde va. estas? Vamos a ver, verdad, teníamos un poquito más de verdad, sí. de, debe de haber perdido por el camino. Bueno, ya aparece. Ah, mira, aquí está. Estaba escondido. Ahí. Y se nos ha caído aquí todo. Sí, lo tenemos Uy, por debajo. Se ha caído todo. Es que tantas, tantas cosas al final no nos caben en la mesa, Javier. Sí. <risa> vale. Y empezamos. Cuando hagamos una construcción de este tipo, lo que primero que vamos a hacer es, eh, depende del volumen del jarrón, le vamos a colocar algo de verdes aquí en la base que nos van a permitir colocar luego los elementos que queramos de una forma más fácil. ¿Cómo sabemos, Javier, cuál es la altura ideal en función del, del jarrón que tengamos? Muy bien. muy bien. ¿Sí? Sí, pero perfecto. Lo normal es que sea eh, la, la base sea un tercio de la composición uh -huh. ¿Vale? vale un tercio de la composición es decir que aquí podríamos ocupar dos partes y el recipiente una parte uh -huh. aquí tenemos que tener en cuenta una cosa si esto es en vez de translúcido es opaco es decir un jarrón de cerámica o algo que es en color blanco tal ópticamente nos va a llenar más uh -huh. con lo cual eh, podemos colocar una composición mucho más alta aquí y si es transparente obviamente nos va ya el verde ese transparente con lo cual parece como que es más sí. chico ya no es uh -huh. tan tan con tanta importancia el... muy interesante vale la importancia del jardín eh, sí sí sí muy importante entonces vamos a empezar de arriba abajo vale que no es así como se construye normalmente pero para que lo entendamos las primeras flores que vamos a colocar siempre arriba son las que tienen forma espigada. Uh -huh. El gladiolo en este caso, sí. Gladiolo y del lo vamos a colocar arriba. Uh -huh. ¿vale? El color ya hablaremos otro día porque también tiene mucha importancia el, que el color. Hay unos colores que van arriba y unos colores que van abajo. Después vamos a colocar planta, flores multidireccionales. Uh -huh. En este caso hemos traído un linión espectacular. La verdad es que sí. Que está mejor. genial lo vamos a colocar aquí en el medio, lo vamos a colocar de este lado, ¿vale? El que tengamos algo abajo nos ayuda a que nos sea mucho más fácil la construcción. Voy a colocar esta ya aquí también, que nos hace de espiga. Voy a sujetarla porque hasta que no coloquemos más nos va a resultar... y vamos a ir colocando algún verde más. Otra flor multidireccional, la astromelia también la conocemos ahí está en montones de colores qué arte esto de las flores Javier Madre mía. sí eh, es un, para mí yo lo considero una artesanía eh. lo del arte yo te, te más oído lo hablamos alguna una vez, vez. lo hablábamos sí, alguna vez yo para mí el arte lo tengo en, ¿En la pintura sí no en <risa> a, a otro nivel para mí es una artesanía una bella artesanía uh -huh. Bueno, un trabajo artesanal también. Sí, sí, sí, no, no, no, es que el trabajo artesanal bien hecho es... El arte y la artesanía es, es algo... lo que tienen en común es que están hechos a mano los dos. Exacto. Con esto ya tenemos el trabajo aquí con las flores espigadas, estas flores que ocupan más y va a haber una serie de flores que son las que nos van a dar la base. Que son las flores redondas. La Obviamente, si yo coloco estas aquí, bueno, pues tiene su sentido, pero no se te fija. Llama la atención algo. Sí, yo. Como que no. Sí, no sé. Yo coloco esto por aquí y a que como me, estas me quedan cortadas. Falta algo, sí, o como que no están a la misma altura, como eh, que no hay armonía. Exactamente. En cambio, si las voy colocando en este otro sitio, aquí abajo, estas no me pierden la importancia que tienen. Por eso uh -huh. es la razón de colocarlas en este orden. No es algo caprichoso. Luego lo que vamos a hacer es ir intercalando los colores y este clavel, que es parecido a la astromelia lo vamos a colocar aquí a la izquierda mía y el uy, perdona, es que no como no veo y el, el la anastasia la vamos a colocar aquí a la derecha para que nos compense. Uh -huh. Vamos a ir metiendo algún tipo de verde. Están nos, cubriéndose poco a poco todos a los espacios que nos quedaban por cubrir. Exacto. Y ahora vamos con las flores que hemos dicho, vamos, las flores y los verdes mórbidos. Son que nos van a dar, porque si no ves, la composición ahora es totalmente vertical. Necesitamos algo que nos dé un poco y que nos asiente la composición. Para ello colocamos este tipo de verdes o cualquier otro tipo de elemento que nos dé esta sensación. Qué bonito. Vamos a hacerlo también. Con este, ¿verdad? que lo vamos a colocar en esta parte de la derecha mía. Y para terminar, vamos a colocar el biburnum, que yo previamente lo, lo traía ya cortado en dos cachitos, que es una rama solo, que lo hemos cortado en dos cachitas, y que es lo que nos da el elemento con caída. ¿Vale? con caída vale vamos a darle así no nos queda del todo vertical nos queda ya con más volumen si sí, exactamente uh -huh. nos queda y nos queda completamente el trabajo que queda una forma al final no sé si os dais cuenta uh -huh. piramidal perfectamente piramidal e incluso de lateralmente también queda piramidal. Eso sí, en este caso lo hemos hecho plano por detrás. Uh -huh. Lo vamos a poner contra una pared. Esto podríamos hacerlo también en redondo. La, de, la forma de trabajar sería la misma. Uh -huh. Qué bonito, Javier. Como ves, es un poco más técnico lo de hoy. Sí, no, <risa> es muy bonito y además es que llama mucho la atención, muy visual, con muchos colores. Los colores me lo apunto, que nos lo dejas pendiente para la próxima sí. vez que vengas. El próximo día, tenemos otro día, <risa> tenemos que hacer otro también un poco más técnico, iremos combinando como estamos haciendo uh -huh. y y también hablaremos de, eso, de por qué, qué colores van arriba, qué colores van abajo, el, la razón, el peso del color, uh -huh. bueno, hay muchos elementos de estos. Javier, pues nos vemos la próxima semana, pero nos no, sin cuenta. antes decirnos lo que nos la has traído planta. aquí detrás, que te iba a preguntar, <risa> que por aquí nos has cambiado lo que teníamos. La planta de mi casa, la planta de mi casa es, en este caso, un dendrobium, uh -huh. que hay algo Bonito. que los espectadores no ven que lo dijiste tú antes, que tiene un olor fantástico. La verdad, ¿verdad? es que sí. Y ya cuando, según, hay que confesarlo, según entró Javier, mientras estaban ustedes en la publicidad, según entró Javier en la televisión, esto fue, cambió <risa> totalmente la esencia de la televisión. Madre mía, cómo huelen de bien. Muy, muy bien, muy bien. La orquídea, sobre todo esta variedad, el de, se llama Dendrobium, uh -huh. es una de las variedades de las orquídeas. Eh, la diferencia con la orquídea que conocemos normalmente, la falenosi, que es esta que está tan eh, más se usa, o la cymbidium, es que la y la falenosi, están normalmente en los árboles. Uh -huh. Viven del agua de lluvia, pero están eh, agarradas a los árboles. Y estas se crían abajo, en la parte de abajo de, de, de esto. Del, de los árboles. Uh -huh. eh, necesita una humedad como dos o tres veces... Mmm, vamos, cada dos o tres días, mejor dicho, eh, le lo sumergimos en un poquito de agua y lo sacamos. Uh -huh. eh, que tenga luz, uh -huh. eh, cuanto más mejor, aunque es una planta que aguanta bien en un sitio un poco más sombrío. De hecho, bueno, en las selvas están en sitios un poco más sombríos. Uh -huh. Y nada más, tiene una o dos floraciones al año, normalmente suelen ser en torno a enero, febrero, pero que la gente no se ponga nerviosa que van brotando. ¿eh? Van uh -huh. brotando. Qué bonita. Bueno, pues con esta imagen yo creo que Javier vamos a, a cerrar hoy esta sección. Muchísimas gracias como siempre por acercarte gracias. a este plato y por ponerlo siempre tan bonito y con tanto colorido. Muchas gracias a vosotros por recibirme aquí. Y nos vemos ya después de Semana Santa. Sí, ya, ya, ya, ya, ya, es que la tenemos ahí la Semana Santa. La tenemos, tenemos Santa. encima. Bueno, seguro que nos vemos antes. Nos veremos antes también. <risa> Venga, gracias. Hasta luego, Javier. gracias. Hasta luego. Thank you.